Ahí, monstruo, monstruo! Para ti me cede que yo te guste tesoro. para ti me cede que yo te guste tesoro. y te lo daré cuando estemos juntos, y te lo daré cuando estemos juntos. Ay sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay sí, oh, papá, con el gozo Para ti Mercedes, que tengo una cosita Para ti Mercedes, que tengo una cosita Y te la daré, por la mañanita Y te la daré, por la mañanita Ay sí, ay sí Dice Tito todo no, llega y es la verdad. Ya que no aceptamos, ya le no estaba ya. Ya que no aceptamos, ya le no estaba ya. ¡Ay sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. sí. ¡Wow! Otra bendición y otra etapa. Se acabaron ya los Julio Sabán. Esto es otra costumbre. Me acabaron ya Por boca floja Se acabaron ya Son yo y yo Se acabaron ya En la subida se queda. Eres muy bonita pero